Pero me voy a un auditor muy bueno, Gore, pues ya está en casa para estar aquí con nosotros. No, gracias a ti y a todo el equipo de Cuba Debate vale por la invitación, estoy muy feliz de acompañarte porque este, este momento lo, lo he seguido por redes sociales, tanto por YouTube como por Facebook y me gusta ¿no? la forma en que, en que lo realizan ustedes, así que estoy muy feliz de estar contigo. Normalmente entrevistamos a actores, a músicos y también a la locución merece ese espacio acá en Cuba Debate. ¿no? Y qué bueno que sea yo entonces el que te ha para hablar de la locución, ¿no? para mí es un placer. Leyber, cuéntame un poco por qué la locución, porque entre todas las carreras les gusta precisamente eso. Bueno, eh, yo siempre digo cuando me hacen esta pregunta que crecí escuchando radio. Eh, soy de Jibara, la provincia de Uribe, y desde pequeño en mi casa siempre, mis abuelos, mi familia, siempre escucho mucho radio. Y siempre quise he ser locutor. Eh, también estaba un poco que indeciso si cogía periodismo, pero bueno, no pude coger la carrera de periodismo, ¿sabes? que es una carrera bien difícil, eh, por eso miro tanto sí, también a los periodistas. Para sí, exacto, para para acceder sobre todas las cosas y entonces sí. nada, decidí entonces entrar al mundo de la radio y la locución y aquí estoy ya hace ¿Desde más. ¿Desde qué año? Bueno, hace aproximadamente 12 años. ¿Estás ahí ahí? Sí, comencé en no Ibarra, vaya. comencé a ahora ya a la provincia de Orín, luego en el Parramat. ¿Cuánto un poco cómo llegas a editarte en casa? Eh. Eres uno de los que más conocidos de este espacio, de que la bueno, de la Bueno, a en casa llego cuando el locutor anterior bueno, sale del espacio y me llama el director. Habían varias propuestas, ¿no? Y tuve la suerte de que bueno, quedarme, que, que se quedara en algún espacio, algo que agradezco porque la revista es un programa que veo desde que estaba aquí. Eh, me gusta mucho lo que hace Raquel, la forma natural en que lo conduce. Y lo veía cuando estaba Marino también que es otro como para nosotros lo veíamos. Y estar en ese espacio que tiene tanto público, que gusta tanto, además es un programa que yo disfruto hacer. O sea, no siempre, como locutores o como periodistas, tenemos la suerte de hacer algo que nos gusta. Sencillamente, puede que estemos en un espacio que nos vaya bien, pero que no sea exactamente eso que tenga que ver un poco con nuestra personalidad. Y la revista tiene mucho que ver conmigo, porque siempre he dicho de que eh, estar en un sitio donde seas útil, además de que disfrutes lo que haces, es realmente un placer. Y yo tengo la sorpresa de estar en un espacio que escribo, pero además de sentirme útil, porque la revista habla de psicología, la revista habla de salud, habla también de, de medicina, eh, porque ya lo decía, habla también de cocina. Son temas que realmente... Sí, eh, imagino que también tu espectro que cultural se, se aumenta, se crece un poco. Exacto, exacto. Bueno. Dentro del espacio, en mi segmento es el de las noticias culturales, que también me gusta muchísimo. Pero tengo la, la oportunidad también de aprender con los médicos, con los psicólogos, con los chefs, con el programa. Entonces, justamente eso. Estar en un espacio que me gusta, pero que además que siento que es útil para la sociedad. Para la Ahorita me hablaste de Marino como uno de tus paradigmas. Cuéntame, ¿qué te basas? ¿En qué patrones? ¿En qué, qué, qué persona personas sigues a la hora de, de hacer sea. Bueno, eh, ya te decía que ingresé escuchando radio. Y Franco Capón, por ejemplo, era un que escuchábamos mucho, y Alberto Casanova, eh, eh, un gran número de locuidores, porque si hay algo que en nuestro país, es que ha dado grandes sobre todo de ¿Eh? Franklin. Y hablabas, claro, también te mencionaba a Marino, porque en la televisión es esa persona también que nos ha enseñado, ¿no? Eh, sobre todas las cosas, a cuidar la elección, a cuidar nuestro comportamiento, a, so a ser humildes, que es muy importante, porque yo creo que sobre todas las cosas... Eh, eh, por más éxito este que puedas alcanzar, como es el caso de Marino, en tu profesión siempre hay que ser siempre hay que tener los pies sobre la tierra y pensar que si alcanzamos algo positivo en nuestras carreras profesionales también debido a ese público, a ese cariño, a ese reconocimiento del público. Por eso nunca podemos perder ese. Punto. Por eso también Marino es un paradigma, porque no solo es un buen recuperador, también es una persona muy muy sencilla, cuidado a su público, y eso para mí es importante. ¿Cuánto es difícil de responder esta, esta pregunta. Yo creo que los medios me, me dan un poquito de cara. O sea, la radio tiene una magia que no te la da la televisión y la televisión en cambio tiene la oportunidad de hacer más conocido. Yo llevo mucho tiempo siendo radio y el de estar en casa no llevo un año todavía en la radio y sin embargo eh, el hecho del reconocimiento del público lo, lo he tenido gracias a la televisión. La Exacto. Pero sí, la radio es maravillosa. Yo siempre he dicho, quiero culminar en una cabina de radio, quiero seguir haciendo radio por toda la vida, bueno hasta que pueda, porque también la voz... Las condiciones físicas de la persona también me impiden en algún momento, eh, cuando sea muy mayor, eh, poder seguir haciendo radio, pero sí me encanta la radio. Ahora mismo estoy en en los espacios Sorpresa y en clave en el espacio de la HS. ¿Qué día? Sí, solo los domingos. Hasta hace un, unos días, hace aproximadamente dos semanas, estaba de una salida en Radio Radio, tenía muchísimos espacios, visión toda música eh, la parada de éxitos, en fin, un gran número de espacios, pero llegué a un punto en el que ya me sentí un poco agotado y sentí de que por ese respeto que merece el público ya no era el mismo. ¿no? O sea, cuando, estás, voz, la voz, la, cuando estás de lunes a lunes en una cabina de radio, pero además tienes que salir corriendo a hacer un espacio de televisión en vivo que también está ellos también ¿no? Y por ese respeto que merece el público y también pensando un poco en mi salud, pues decidí abandonar algunos espacios para que otros pudieran también los asumieran con la responsabilidad que lleva y bueno, solo estoy en de ahora en los productos. En sorpresa, un espacio que lleva veintitantos años en la parrilla de, de, de esta emisora, la emisora de la Revolución, eh, de 9 a 12 en mayoría, y luego entonces eso en clave que es el espacio de la HS, de 1,30 a 1,30. Bueno, cuéntame pero también, poco este que vínculo con la Asociación de Hermanos ahí, cómo integras y ideas? Sí, soy miembro de la HS en la sección de promoción, es aquellos artistas que se dedican también a promocionar a otros jóvenes es también lo que hago un poco en la familia de televisión. Y soy miembro de la HS, pero además formo parte del equipo de comunicación de esta, de esta importante organización de nuestro país. La HS me abrió sus puertas cuando llega a la UARC. De hecho, antes de comenzar a la radio y la televisión, comencé en la HS. Fue lo primero que hice, llegando prácticamente a Rondi. Comencé en la HS gracias a Cereña, que era el vicepresidente en ese momento. Eh, y bueno, me dieron las puertas y he estado trabajando desde que llegué hace aproximadamente 4 o 5 años con el colegio de comunicación. La HS me ha da dado la oportunidad de conocer a muchos jóvenes artistas, también de promocionar, de compartir, de aprender. Creo que es una asociación que justamente busca promover lo más importante, promocionar lo más importante también del arte joven de nuestro país. A dar oportunidades. A dar oportunidades, mejor dicho, a dar oportunidades y estoy muy feliz de ser parte de esta asociación. No, ahora hablas un poco de tu perspectiva futura, qué planes tienes, hasta dónde piensas llegar, un poco de tus sueños, tal vez. Claro, eh, el mundo de la locución requiere de mucha preparación, constante preparación, y en eso estoy, estoy hablando de aprender un poquito más cada día, porque también eh, nunca uno, para todos, viene con esta profesión. Hay que prepararse desde el punto de vista cultural en todos los aspectos, pero sobre todo también mejorar algunas. Eh, algunas cosas relacionadas con la televisión, En eso estoy también ¿no? aprendiendo un poco de idioma y preparando y esperando también otros proyectos. De hecho, tenemos eh, planificado un proyecto con la Chess, proyecto de televisión que, más o menos, sea lo que hacemos en el programa de radio, pero bueno, ya visual. Ya, llevando, eh, la magia de la radio, de una cabina de radio y la televisión. Y en eso andamos. Hay otros proyectos por ahí en televisión y la radio también, que también tienen un interés pero bueno, eso solamente a lo mismo es en futuros proyectos. Todavía no están más realizados. Bueno, dime ahora, ¿qué significa para ti la locución? ¿Qué sientes leer el Gómez cuando está detrás de un micrófono? Bueno, la locución para mí es vida, lo puedo decir así, Porque ya te cuento que yo cumpliendo en pues, una locución porque ahora mismo aquí en la capital y es la oportunidad de revisar, me decir, es muy realizado, es, es muy lindo cuando haces algo, estás trabajando, pero a la sobre todo eso, disfrutar de lo que haces. Y, y para mí estar en una sala de la tarde haciendo difusión o en un estudio de televisión también es tan Es el momento en el que más realizado me siento, en el que más eh, siento que estoy limpiando. Eso, es eso es muy importante. tus redes sociales para que el que no te conozca pueda sí. ver tu trabajo? Sí, estoy en Facebook web Gómez TV, en mm -hmm. YouTube, en Twitter, en Instagram, en Se usa prácticamente todas las redes sociales y ahí Ya sabes, lo podemos buscar y seguir. Sí. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. No, las gracias a ustedes, ya decía de que he estado siguiendo el espacio a través de las redes sociales y me gusta la forma en que lo realizas. Muchas gracias. A ustedes si les gustó este video, denle un me gusta, compártelo y nos vemos aquí en Zona de Arte la próxima semana.